Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y estamos en el tercer módulo del curso gratuito de ventas en el que te quiero enseñar cómo puedes crear una propuesta de valor totalmente ganadora y venderla con éxito. Quiero que aprendas a captar nuevos clientes, así que este curso te va a ayudar muchísimo. Si aún no has visto los primeros módulos, te recomiendo que vayas a hacerlo. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita en donde vas a encontrar los primeros módulos, que es en donde te explico cómo crear esa propuesta de valor irresistible y y posteriormente cómo venderla. Y hoy lo que vamos a ver es cómo vender por teléfono o por videollamada. Te voy a contar cuál es ese paso a paso que tienes que seguir ¿Cuál es ese camino por el que tienes que llevar al cliente para que al final de la llamada cierres con un Sí, quiero trabajar contigo. Sí, quiero comprarte. Pero antes de empezar, te recomiendo que te suscribas a mi canal porque todas las semanas subo nuevos vídeos y no quiero que te los pierdas. También te recomiendo que actives las notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando haya nuevo contenido por aquí. Ahora sí, dicho esto, comencemos con el tema de hoy. <risa> Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo llevar adelante la venta, cómo lograr vender por teléfono o por videollamada, que también es uno de los métodos que más utilizamos actualmente. Qué es lo que tienes que hacer para que cuando finalice la llamada el cliente te diga, bueno, cómo vamos a comenzar, cuándo empezamos, quiero trabajar contigo, me ha encantado lo que me has dicho y quiero dar ya el paso. Para lograr eso, tenemos que seguir un camino, tenemos que seguir una ruta, que es la que te voy a enseñar en este vídeo. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ponernos en situación. El cliente se ha puesto en contacto contigo, te ha dicho que está interesado en tu producto o en tu servicio, que tiene determinado problema y has acordado con él una llamada por teléfono o una videollamada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno. Yo anteriormente ya a la llamada hago una investigación, analizo al cliente cuáles son sus necesidades, si tiene una página web, miro su página web, eh, miro en qué estado está su negocio, etcétera, etcétera, para llegar ya a la reunión con información. Pero... Lo más importante no es la información que yo traiga de afuera, sino que, de hecho, esa información no tiene que limitarme, sino que lo más importante es lo que el cliente me diga durante la, durante la reunión, lo que él me quiera contar y lo que realmente es importante para mí. Yo esta información, la de la investigación, la utilizo solamente para no llegar a la reunión sin saber quién es el cliente, dónde está, cuáles son neces sus necesidades, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Pero... Lo importante es la escucha que yo haga de lo que el cliente me quiera contar, de su situación, que no tiene que ser porque la misma eh, que yo he visto. ¿sí? Eh, por lo tanto, primera fase, hacemos la investigación, llegamos a la, a, llegamos a la llamada. Primera fase, crear química con el cliente. No se trata de comenzar la llamada diciendo, bueno, hola, eh, Juan, sí, mira, te llamo porque soy community manager, y bueno, te explico. Yo lo que voy a hacer es publicar en tus redes sociales porque gracias a las redes sociales tú vas a vender y vas a esto. No. Es una forma muy agresiva de, de, de comenzar, ¿no? Yo lo que hago cuando comienzo la llamada con un cliente es crear química. Le pregunto, ¿A ¿dónde está? Ah, sí, yo estoy en Madrid. Jo, como ha nevado. Sí, mira... Eh, el día está soleado, lo que le pueda comentar, lo que sea eh, un comentario que, que al cliente le den ganas de responderme algo y, ah, sí, mira, y bueno, y quizás él me dice, no, yo estoy en Barcelona, ah, mira, qué bonito, he estado la semana pasada, ah, sí, sí, sí, he estado porque tengo familia, ah, mira, ¿en dónde? Y ya como ves, la conversación ha empezado, entramos en, en confianza y siempre lo que hago es buscar un punto eh, en común, ¿no? Un punto en donde haya una, una conexión, ¿no? Si él me dice que está en Barcelona, yo le digo, ah, sí, mira, ¿en qué parte? Porque yo tengo familia, ya tenemos algo en común. Los dos eh, tenemos algo en, en Barcelona. Ah, sí, tal cosa. Ah, sí, tal otra. Entonces se va desarrollando una conversación para que no sea la llamada tan, tan brusca, tan hola, bueno, te quiero vender tal cosa, lo quieres, no lo quieres, chau, ¿no? Creo esa primera parte de, de química, que el otro vea que soy una persona alegre, que soy una persona atenta, que soy una persona simpática, evidentemente esta fase no puede estirarse mucho tiempo, no No es que vamos a estar media hora hablando con el cliente de ah sí, si te gusta eh, tal restaurante, si vives en tal lado tal otro, si el día está eh, soleado o no, sino que es son esos primeros cinco minutitos de, ah, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo? Sí, yo también, eh, tal cosa, tal otra, y listo. Una vez que pasamos esa fase, tenemos que dejar en claro que somos nosotros los que llevamos las riendas de la llamada. ¿Cómo? Contándole al cliente cómo se va a desarrollar esta llamada. Yo lo que hago es decir, una vez que termina la, la fase esta de, de química, ¿sí? En donde, bueno, ah, sí, eres de tal lado, de tal otro, bueno. Luego le hago una pequeña pausa y le digo al cliente. Bueno, Juan, eh, te comento, me has contado que tienes esta necesidad. Bueno, eh, esta llamada la estamos haciendo para que yo te pueda explicar a ti eh, cómo trabajo, etcétera, etcétera. Y le digo que sobre el final, él va a poder... Eh, hacerme alguna, algunas preguntas, va a poder definir, etc. Eh, entonces, el cliente tiene que saber bien cuáles son esas fases, cómo vamos a llevar la llamada. Vale, primero tú me vas a contar tu situación, luego yo te voy a hacer una propuesta, luego tú tendrás algunas dudas y me podrás eh, preguntar sobre mi propuesta y luego podrás tomar una decisión. Como ves, le he marcado cuál es la hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, de nuestra llamada. Y también le he demostrado que soy yo la persona que lleva la llamada adelante, ¿sí? que soy yo la que le explica a él cómo va, vamos a trabajar paso a paso. Ya desde ese momento yo ya me estoy posicionando como una autoridad para, para el cliente. ¿sí? Entonces, una vez que el cliente me cuenta cuál es su situación, pasaremos a la siguiente fase, que es la fase en la que yo podré realizarle la propuesta. Si has visto el anterior vídeo, verás que es muy importante poder escuchar al cliente para adaptar nuestra propuesta a lo que el cliente nos ha dicho y no centrarnos en cuestiones que a ese cliente en concreto no le interesan. Así que, en función de la eh, nos ha dicho haremos la propuesta y posteriormente el cliente tendrá sus dudas evidentemente y nos preguntará bueno pero y cómo es esto cómo es aquello cuánto tiempo resultados eh, lo que sea y tendremos que evidentemente rebatir todas esas objeciones para transformarlas en eh, certezas para que el cliente quiera trabajar con, con nosotros del tema de las objeciones hablaremos ya en el próximo módulo. La última parte, ¿cuál es de la, de la llamada? La última, el cierre, ya es cuando el cliente te dice vale, eh, vamos a comenzar y tú le explicas cuáles son los primeros pasos para comenzar, si es un servicio o cuáles son los primeros pasos si es un producto y se lo tienes que, que enviar, lo tienes que ir a recoger o lo que fuera. Y eh, en el caso de que el cliente te dice que se lo va a pensar, tendremos que tratar de vencer esa objeción, de decirle al cliente cuál es la duda que tiene realmente por qué no, nuestra propuesta no ha logrado eh, cautivarlo tanto para que tome acción ya en el momento. Y evidentemente habrá casos en los que podremos superar esa objeción y otros en los que el cliente no quiera moverse de que se lo tiene que pensar y nosotros tenemos que hacer una propuesta para retomar esta conversación. Nunca termines una llamada sin acordar cuándo vas a volver a hablar con tu cliente, porque este es un error. Vale, me lo voy a pensar. Ok, listo, perfecto, piénsatelo y me llamas. No, esto no hay que hacerlo nunca. Si le decimos al cliente, piénsatelo y me llamas, no te va a llamar, te aseguro que no te va a llamar Nunca más. Entonces, lo importante es que tú puedas ir cerrando tus procesos de venta, ya sea con un sí o con un no. Vale, Juan, ¿cuándo crees que podremos volver a hablar? ¿Para cuándo crees que habrás podido ver esto, consultarlo con tal persona, pensarlo o lo que fuera? Eh, yo creo que la semana que viene. Perfecto, ¿te parece bien que te llame el día martes y hablamos sobre ello y me cuentas sin ningún tipo de compromiso para que el cliente tampoco se sienta presionado. Sí, genial. Entonces tú ya sabes que el próximo martes, el próximo miércoles, tendrás una respuesta y podrás de definir eh, si tienes un nuevo cliente y le tienes que hacer espacio en tu agenda o si tienes que salir a captar nuevos clientes porque ese cliente ha decidido trabajar con otra persona o no, o no trabajar contigo o lo que fuera. Entonces, de esta forma tendrás tú toda, todo el control de la situación de, de tus ventas y también, por supuesto, de la llamada, que es muy, pero muy importante. Si te ha quedado alguna duda, ya sabes, déjame un comentario que estaré encantada de contestarte, de ayudarte, de crear nuevos vídeos con los contenidos que eh, tú mismo me, me pidas, las propuestas que se te ocurran. Me encantará tenerte también aquí dentro de mi comunidad de YouTube, así que suscríbete, dale un like a este vídeo si te ha gustado, déjame tu comentario y dale mucho, mucho apoyo a este canal para que siga creciendo y para que siga creando más cursos para ayudarte a vender más a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en el cuarto módulo, que es en el que te voy a enseñar cómo vencer a las objeciones que el cliente nos va a plantear en la llamada. Te veo la próxima semana. ¡Chao, chao!